Marimari con puche, con puwen, con puen, y no que lo pingelu lo hagan, lo hagan, em hagan, lo lo hagan, lo hagan, lo hagan, lo hagan, bueno, me eh, dijo Amulo Alta y en Mapuche, en Memorio, en Tupey, fachi Tufaxi, en Tufaxi, Rume quién es quién es qué wild plant tati, chupa que quién es que le flumeo, chupa que hay muchas felatas que no caminan, tanyi cha cha, ¿qué hinchín? Hay que que más fin, tanyi chumblen taka, taka chunguís en ta Rosendo. Oh, está vení, pero manguen me rangi eh. Cuando nao pongo un nao yo pongo un nombre, yo pongo un nombre, yo pongo un nombre, yo pongo un nombre, yo pongo un nombre, yo un nombre, yo pongo un nombre, yo pongo un Em, um, me singo, un, ka, que me siento e me que me que me me me que me no, no semana, si te en en es que mira, Bakunga, Chipá vita móvilita coscos para pippingita realmente coscos porque tu porque tu estas fácil monendo fichima puma vida tipo en cau mapu mapa cada vez que te anirucas no te que te anirucas y mes ni po ni po ni chau tan ni chauem que tan y la cuidam listo para que acuita chau chau ramabu que el que quita en chao cada cual chiste ni ni quién es ella eh sirve de whisky que fue Vera vinir la cuya fiesta Felipe whisky Vera pues lo me apunche está Felipe quita ni Felipe quita ni touch muy bien lo político Felipe quita me apunche ni seman que un día que vimos el tembleque que vimos el terremoto en Nagal, mapu hizo desaparecer fríti con el gaso. Y que ten, se le fue, que ten, allí no fue, que ten, alta y mapu, bueno, después, un cálculo que charen tu gente que mapu. De hecho, afuera mete che, que hay a muy inahita rupo, de hecho, Chávez, Mapo, Tañil, La los cafés mexicanos, que está, pues mapo, a que está, el que está, el que está, el eh está, el está, que está, que que me que me la niña. Me dieron la niña. Me dieron la la niña. Me Me la Me dieron cuando acá muy en Jesquín, Melina, Melinao. Cuando fui, quien me da fue en pues y no, y no ni lascu, parlo de men, es no huesco terminar, no me terminar. No la terminar, no puedo terminar. No puedo terminar. No puedo terminar. No puedo ni No puedo No No Melina el papel que me pues bueno, feliz, también, pues lo ni rumen, y naque papel a él. lo ni fui a la escuela, mev, ni, ni la escuela. Fui eh, ni a a 100 km pingüey pingüey pingüey pingüey pingüey pingüey pingüey pingüey eh che chungenta mi puchero también mi chumón. Si te en el cucuy en picenta, en chunguenta, en chunguenta, mapun, en chunguenta, feliz chunguenta, en en en chunguenta, en en chunguenta, en chunguenta, en chunguenta, en chunguenta, en chunguenta, en chunguenta, en en chunguenta, en chunguenta, en en en cada día que hay un día, hay un día, hay está día, hay está ¿Cuál es el título? mi élu? Un élu un beñ. Iñangue. Felizmente, cuando yo estaba en Timucco, cuando yo estaba en Timucco, cuando yo estaba en Timucco, cuando yo estaba en Timucco, tu bueno, me leí que fui mi beca, bueno, me leí que fui a mi que mi me que que leí y cada participante para quinto y sexto básico, el y 8, y Lucha que escuela, y a central y a a mi Output transcript: O en cada escuela, o en cada. No, no, no, Escuela básica. Sí, que tengo una. Bueno, mi chaval está más Mafres y Hermo, Instituto de Educación Rural. ¿Quién sabe alta. Línea, agricultura, son hechos. Bueno, que tenía una matrícula, me fue. Ah, la gente se tiene me fue. Puede ir un betón moleí matricular niña que ni fotón tu ten tu pan fotón que fui en papel que no me fama me fui está que el eh, que ni escuela básica montan y chaval y femenecí a muy ni ni nadie que título que fempeno li leve no les mío que chile con puro no el título tío La a mula y título la octavo cada que el plane y programa para el futuro y mi tap eh, aunque mi escuela no sea profesor ni mi plan ni programa para el futuro después del octavo año Chuman pinit su china pendejío y fíjate que que que que industria si represas si electricidad compañía compañías pe fin contador, fin gerente, perfil. fin que salen, ¿no? Tipo. pelo. pelo. Eh. Post. ¿Qué ah. basura. Basureiro. Vai, vai, vai. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, e <laughs> bueno, o professor que me o que professor disse o professor disse que o professor o professor disse que o professor disse que o professor Camli, que ni te lee, familia, te lees, ahora te lees. No me asustas. me con amón, pichu, no, no, bueno, Rumé mm -hmm. sí. Son lío Rumé su... ¿Lo me huéchele María ella, me di a pura. Fui cuando nos soltaron en la autónoma. Fui... Ni a mi ni aferta ni... de tanta intitulación, peinme, no. No pa' ahí 70 y, 70... 71 con un milí con él y si son otras si un que la fei me ni ni ni a no tan ni ni estudia ya fei fei tiene entonces el título contador qué tripan tú me 78. bueno si 78, me que te pita, que que papel, oquiné banco, sí. Sí, sí, sí. que aviso que llamamos flipín piña que son bueno efectivamente mi taquilla y mi taquilla que este año es aquí malta el liceo me tuve título contador bueno en caso no hemos editado mando medio sí está muy lenta pero tu universidad bueno efectivamente papel tapen está muy alta universidad católica y le he papel el hombre que no ha sido un hombre que un hombre no ha no no que eh, a, venir a Alemania, Alemania, venía a Alemania, Alemania, venía a Alemania, venía a Alemania, casa central, y la tuponse y ni y chienzo, ¿qué tan y ¿Viene y papel? Mmm, lingüística so in so bueno Mari, Mari, bien, Mari, Mari, Mari, Mari. Y me mm, bueno, eh, ma, pingue eh. mi Rosendo Wisca, Merlinao. Yo tuveme. Bueno, chavalá más por dinero. Si un mes que mi mamá, bueno, mmm, mi rocamo. Mi eh, abuelita. Bueno, chéntame chem, abuelita bien. Mmm. Yeah. Eh, también tan mi chao, tal mi ñoque, tal mi también tal mi también Fé, fé, fé, afita también cucubian. Fé, fé, fé, fé, fé, fé, fé, fé, fé, fé, fé, fé, fé, también fé, fé, fé, fé, que primero está que me que me bueno me eh, que <laughs> tan y ni yeah. ta, a teo ye, a en si me encuentro en Mapuche, en Kimhuin, en que en Mapuche, en Mapuche, en bueno en Mapuche, en y ni lo metan que está amune amuleta ni en esa fiesta que si si fica se Alberto Sala que fue doctor en lingüística web si para que que el doctor Aumey, que está está ni y el canto que afecta más mi chismu, que el canto es, que me en un Pero la papel. me a hacer un chino, a hacer un ¿Qué es que proyecto? ¿Qué es que el lo que que que se ha en el proyecto? que proyecto? es que se ha que proyecto? Eu mexi muito a muita. Me. Me. Me. Me. Me. Me. que Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. o Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. En el sistema efectivo, la empleo mínimo. Mierda Que sal. Que sal. en que me quita informar. sueldo. no, Que Empleo mínimo. punta. Punta si universidad no se está muy bien ni muy cada chilcante con el año 81, ley chilcante, chipai y plata, y quinta y se el 78, 79, 80, 81, puta y manto. Upay, está feo, ni ley, elegante, ni chipai, ni Ajá. chacha May. <risa> eh, eh, chile eh estamos acá Chalipa y Quiñeque Pucheta ti, a quinto Lepalú. ¿Sí? Eh, melita Melita eh, es Sara Carrasco, Chicagual ¿Sí? me contó me contó que trabajó con Don Darío Chi Chicagual dice, de Coihue, ¿Sí? Curaco Cholchol Plevi. Acá gloria Wenchuleo, Mari Marimari pulamienpi. Em, eh, cañita Cayita, chalipa y Lemoria, la Prita, Cali Fukoyeya, Mari Mari con Puchilo, ah, oh, Amelia. Amelia Cayul, Capi, Amelia oh, Cayul Peipi. Rosendo, Kimche Rosendo dice me acompañó en un recital de poesía mundial sostenido El triunfo de Humanidad. Se merece todo mi respeto y aplauso, Feipilita Tila. Me ha dicho, Feliz, Me ha dicho, Feliz. Me ha dicho, Feliz. Me Feliz. Me ha dicho, Feliz. Me ha dicho, Feliz. Me ha dicho, Feliz. y Feliz. Me ha dicho, Feliz. Me Feliz. Me Feliz. Me ha dicho, Feliz. Me Feliz. Me Feliz. Me Feliz. ¿Y me entonces qué no pasa con el cápita? No, es 78, Rupai, Fitness y con Lynche, Contador de Nguyen Chipán, 78, bueno, 79, Cascón, Fitness y 90, porque estudian profesor. Bueno, el UDE que es el profesor en el Liceo, Uché, quién es Rupai, ni Pupé, ni profesor Mapun, profesor Pichipu. Y el pájaro en mi oficina contador, en lo que me enseñó, oficina contador, mata 209, de Catugo Lucas Piego y tenía oficina. El Mofe está a Lupay, que ni peña, trabaja en profesor, en el año se está contador. Pero peña y peña, Eimi, en quinta y profesor, a Muaymond. El Mofe está a través de la incorporación de profesores mapuche en 78-80. Café me hace que que que profesor, bueno, feo, mi profesor, tienes, tipa, la universidad, me. bueno, si Yo, que está chido? Yo, que Yo, que Yo, que que está educación intercultural bilingüe. Y está, en qué, en es un qué, qué, ¿Y en qué, en qué, ni qué, en qué, en qué, qué, en en qué, contador en el en qué, en qué, en profesores y en ni? Chiqueche, que a ni a ni ni ni Pero no Pero no hay un niño, un niño. ni si no hay un un niño. No hay un niño. No que eh, bien, bien, bien, eh, bien, el licanqueo queo pide diferentes que nos tengan sobre el método VFP. En el profesor me lo VFP que fue ni particular clase de matemática eh, conjunto A, conjunto B, intersección C. Ni particular me no sabría con el VFP, ¿famoso lelo, cat famoso lelo? Fui famoso, confirmé, fui traficado. somos, un que yo fui No con un título ni ni culturales. Soy contador Si escuela con ni contador la revista si puede ver, si puche, que anglicano, que adventista, que niegue el que la marcha aquí no entra vida. si puede ver, si se muda tu a y que ni sostenedor, y te un caso bueno, eh, título es IBE. en un otro más chicos, con ni por ni por ni por por en Checa, empleadores y pedofrenches. mismo con el profesor es el profesor feliz Niñal? es el profesor Niñal Felipe? Niñal, Kim Luma Fungungun, Felipe Niñal, es acá, cada El Casi ca ca ca la radio, no es acá, niñal, niñal, niñal, niñal, eso lo que se ellos Se dice que son los 3:50. en tu mundo, en en el mundo, en el mundo, en ni ni tu no hay que hacer que no sean los que que sean los que sean los que Eh Chalit, Tubaita, María, Rayman, Robinson, Carrasco, Pepe Victor, Ramtufi, Ramtufi Rupameo, Ticha Ah. Ah. Chá, ché, entonces ni afon que raki son, de mi seo mismo, eh, alún, tripan todo el día, que imita mapu zogun, alún, ché, ta quién eh, mi eh, fiel ta ti, ca ahí tu, wild play, disfrúmelo. Chumle fue ya un ta fanté por muta ahí ta, ta, ta mm -hmm. mapuche, mapuche alún u, chumle en Chin, en Maputungon. en chinta Chempia, Chempia, Chempia, Chempia, Chempia, Chempia, Chempia, Chempia, Chempia, Chempia, Chempia, Chempia, y y a mí me que si vemos que hay un pingüino, se un más. En de la escuela cabo bueno entonces ahí está más puntos unos intenta más puntos gen maíta genia soy Lelo lelum los lofmeo feita quién kai por el se con pero las Mapuche es un o sea, la finalmente ma es un mundo bien, Aguila finalmente ma un Mapumaitam lay in, Pumumaitam lay, Pitichimapu Pinpenny mapu eh eh eh eh eh eh eh eh eh fíjese la son yo te tan al y más que en Charua, Mapo, Mlega, que en Chapanta, Chosai Mapo, inciendié más que en que en Machito, que en Machito, inciendié en Machito, inciendié más en Machito, en que más esto no Y que me fui a ver que me fui a que me fui a ver mapun me que me fui a ver a ver mapu mapu mapu a a Enfermísimo, tan guay que está y está porque la tierra no habla, tierra, tierra, fequita, más más más puta tierra. Ni. La tierra no habla, Entonces yo hablo de un mundo y soy el mapuche. Y vamos, houba, hay mas, mal, que llevo, el hecho, ejemplo, y si no sabemos que yo estoy que yo estoy aquí. No sabemos que yo aquí. No sabemos que yo estoy aquí. No sabemos No yo no you might a car eh yet with no no no no no chipanto, and then no no no to que no, no Raki, <ne ska ni> kelafi <tkąida> no, que la me que que y Ramtoleta y Peni, Ramtoleta y Peni, y Peni, y Peni, y o hay un mapa que sí, sí. y he ni pe bueno fierta ni peñi roseno. Pero la al cuto y <risa> El agitamón femekin May pupeñipi, feichi peñi Rosendo, ni ei, feen tren kimun mai, lemoria pupeñipi. Marici Carolina, Carola Carolina, fei Lucrecia eh, Córdoba, fei eh, Marimari Mari eh, Mari, la Pulamien, Víctor, ca Rosendo, fustaco y fi, ni fiel, fei pita, lemoria, pita ti la mien Córdoba. Cae niñe, Francisca, Isabel, Baeza, pii Mari peñi, eh, eh, Víctor, eh, Chalto Maipi Hey, ¿qué me pasa? Chalipaita me pasa? ¿Pilefui salir Ramtun? ¿Por qué ta, Ramtun ha um, eh, Ramtun fui a Ramtun Ramtun? mi y pipenga, vuelu de que el a decir, que vive aquí Mapuche, que Kimunka. Hay un autor, un autor, un autor, un autor, autor, un feiti un autor, un autor, autor, autor, un autor, autor, tu cuyo hay que hacer ruf, kimlup, ahí me da fentanil que ahí me da chipami, el caúl. Si me ahí siempre le voy a mirar que somos como yo hui ca feití feipile coautor autor autor pile folleta hui ca debemos cam como esta femé femé chito kung el tapuma puche cam che mas che femas voy in gulal feití kimún molida tu cual quiné que feití chilentual chilefluka molida in chile famdal tleal tain kimún cam Molida y ulam entonces kimun ¿Qué empleo he tenido mi a Me he hecho feliz. ¿Qué bien yo, bueno. He mapun mapun che, chumien, a inaram que se che, se le tu cuarta ni feimón en el tún teñí ni feipía bueno, Víctor Kailáv, ya bueno, si no teñí feipía el informante Víctor Kailáv y Rosendo Huyska y ti está y si no me equivocamos en el tún el que en feipía no teñí ni kim bueno, en caso de que salió bonito el libro de sacaron ustedes la universidad, ahí se dice, ¿sí? Sí, pues, ¿qué tal esto no? Y nada más, si para ellos siguen en inglés, no se han hecho más pero si para ellos no pasan más, no se han bueno, no Pero no? bueno, eh, si no que no hay alguien de agradecimiento no hay alguien que sepa que no no hay que no hay no que que si residente de Estados Unidos ni somos ni el ni el inglés tengo pero para papel bueno me que compiamos qué no informante con el tema Ajá. se se se se se ¿Cuál es la ley de Mapuche? ni es la ley de ¿Cuál es la es que ley ley es es ley ley ley es ley ley eh, tu colega ni firma pero, pero tiene que aceptarle con sentimiento informado bueno, buen pues en caso de mi, yo yo, aunque, usted, aunque no firme yo le voy a conversar igual a usted ¿y por qué tengo que firmarlo? ¿qué estoy diciendo ahí? ¿y qué saco con firmarlo? porque primero me dijo que él, este no tenía financiamiento y por eso no, no tenía plata como para pagar pero usted tiene que firmar un documento para que yo le pueda hablar a él. O sea, él me está poniendo mis condiciones para poderle yo hablar a él. Tengo que firmar un papel. Eso. Yo le dije, no, no, no voy a firmar ninguna cosa. Pero de conversar, yo voy a conversar igual con usted. Y ese conocimiento informado, yo quiero que lo que, entiendan, un caso una de las ñaña y penny, no vale nada de nada, no sirve de nada y para qué. Porque la, la, la gente, yo me tocó un caso bien grave cuando apareció un personaje, nosotros fuimos y acompañó a una persona, que la persona es lo que había conocido primero a esa persona, y, y ahí le dijeron, usted, usted eh, editó un libro, que, en la cual yo no lo autoricé, y la, la señora esta decía, no sirvió, y me hizo, firmó un papel que tenía el conocimiento informado, pero de ¿qué sirve eso? O sea, yo quisiera que algún abogado o algún peño mapuche diga, bueno, si con conocimiento si con y sumado, como dijo este peño, que si nosotros tenemos que dar a conocer nuestra cultura totalmente de acuerdo. Pagado o no pagado, que pues si me pagan bien porque eso es sea, que uno se merece, el, merece, merece eh, eh, todo trabajo digno es, es ser remunerado. Entonces no, no, no, puede no ser mapuche, uno no tiene que que ser, mucha servil y, y no, no merecer ni un peso, ese es el tema. Entonces, pero el, el documento ese, yo creo que es más perficioso que, que, que, que, que uno se sienta bien, ah, firmé, autoricé, todas esas cosas. Feliz <tose> cumpleaños. que la el... amplia. Ey, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Le, ¿y No, no. No, No, no. Ataca buen ella al cotule lupe. No, te ataca en ley. Abrete, mujer dice. La ley, madre que bueno. Gloria, Gloria, Glorita Carril, viley. Mari, Mari, ¿quién era bien? Rayo y Culatu Fachi Tripanto. ¿Tiene relación el cuchán del COVID? Habrá pasado antes al cotulean Ah, Maipo, te octubre que rayita bueno, que que rungita no ta Rajib, ¿cómo tú gusta? ¿Cuál es, cómo tú gusta? ¿Pilefui te? ¿Caféita? ¿Chirramtun hay? ¿Niefui? ¿Tú has chismu feita? ¿Cuál es peluta? ¿Feita Covid pi? ¿Feita? ¿Feita chirramtun ta? ¿Pileita? ¿Tipegi? ¿Cómo pilefui mi teími? Feli, ¿cómo feliz ray pierni? Bueno, feliz pelai es uno. ¿Tú pan, Raygino ta? Si funita verdad, Siempre gusta, y ahora mochilo, a Higherne, Siempre que están son tus datos 돌os de que Si está perdido, Somehow que Y Ka ka que se lee, se le pide que se le que que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 porque hay de buena cultura en ciertas tipos de programas a se el un Maika, Maika, Feliz, Mónica, Mléis, Mléis, Mléis, Mléis, Mléis, Mléis, Mléis, Mléis, Mléis, Mléis, Mléis, Mléis, Mléis, Mléis, Mléis, Mléis, Rayo de la madre de los felices que veniste en la que están chanta y ahí quita filia. Muy bien, ayer que sí. Femé chica, vení, se opchim eh. Vente con un pelayita y tu mufeita, capchi, eh. Feleís, le le que en Ramtun, eh. Incita, que me tuve bien detective y te acupan en tu pichi cham, eh a, a muerta ¿rema eh, al hoy, al um radio, que programa. Fante con leluta internet meo, ca que hay pandemia, eh, eh, el ki, ta filke, filke mapuche, filque Welu <muchas> mulikinya que mapuche son utupaqelu, welu reme wincatun un meo, amulerke, amulekei, mantevu newen elaita en tran rema puso un meo. Feimu, eh to internet meo, to watch face un como to redes sociales, eh newe penguin elaita, alkeque elaita mapu puso un meo, feimu chin, feipin, teni un que mulita en nen tolin chin, teni un buen, teni amuleal, eh amuleal teni un rema puso meo, mulita pues el que me puso, me puso, me me Fácil, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, emita hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, que <tose> hazlo, hazlo, Féjale fue a Rakizan Peñi, fue Fielta, Feulata, Kim Puche, entonces fue a Pichi Peñi. Peñi, Féjale, Féjale, el Féjale, Féjale, Féjale, Féjale, Féjale, Mleita asentun que chemta Nimapuma me leí que me leí que el el el Aquí, bueno, aquí un ovitati, el pita en fetimos soy as asmnefulé fíta fíta nos fita a fitar libro a en esa con el cual a que le soy ni fe, ni somos ni que tan que en ni que tengamos ni ni clan ni el eh, la con el chiquitano, si mismo está finta ir para escuela tu la que más de la escuela no la escuela y mira a Chungé, y mira a Chungé, y mira a y mira a y mira y a y a y mira y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 Aquí, si no hay ningún tema, tu no si eh y mueve a ti y a ta, ti eh, también, eh, ta, y Zungun, ti también, hazme y ti también, hazme y mueve a y mueve a ti y ti y Mai. Eh Maya. eh. María, Mai. Lara, Valenzuela, Leonela Valenzuela, ayúdame a tufar un chamo al que tu muy bien feitido un gobi. el mochi. Guillermo Gajardo, dice, es bueno escuchar, aunque reconozco poquitas palabras, dice Lemoria Pugueney. Manjo, manjo, Pemichi, Pemichi, hace muy que fui ta, ma buzo un po, por Pemichi qué me qué me tengo que a esta al que le es que y bueno y hey, Marimari, peñi Victor y víctor carrosendo ahí pinta muy comer se mole al inche ni a funk y cabe chumechi con el que fui puche c'est un ni peñi rosendo pero tú mule el palín pili eh, mulepe fui in palín cam por palín Padrín también leiga, pero tú me que te que que que que que que eh, y qué nos vamos a de que ni de ni soy en el y pasado, en el año pasado, en el año pasado, en el año en el el el y me está a a el por piping y tapo, y me traí la comida a la comida a todo el y está traí la el mundo, y me traí la comida a todo el mundo, y me traí la comida y me traí la comida a Falta un minuto para que que la que sean que sean eh que eh los que sean los eh eh los eh sean los que sean los que sean los que sean que sean los que sean los que sean los que que <patrimonias en el mundo> sí, sí, que tiene 90 que que, que fue de que fue el que un el que fue el que fue el que fue el que fue el que que que que e imita mi tami eh, y eh, a e mi en meo. Peque fue mi tanteño y a mi palequen. Pantebo, mi somota palin meo, en qué niway chingen y fue bueno y fue con padre de vitado Um, que que hablar de los y los y son muy y los que sabemos, y y y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 Defenderse, siempre que está allí, no está no ni allí, no está allí. No en no está allí, no está allí, ni está allí, no está allí, no no está allí, no está en no no ni ni no y, y, de, de tierra, que y, de... y que moches que fue ni ni que ni ni que ni que ni que ni que ni que vangue, ni que para, de que que que Ayú un que te es padrín, es ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni me Kine K. Chalim, Felipe, Uspan, del libro, Felipe, Felipe, Felipe, Felipe, Felipe, Felipe, Felipe, Felipe, Felipe, Felipe, Felipe, Ah, vamos a ver cómo se en va.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 eh, clay, cañete cara memoria? <laughs> Y, ah, y ¿Sí? chung estamos ah, ¿mangela allí al que tu pan con le memoria y Rosendo pilita Rosa Elisa Núñez. Me arriesgo a verle, miren, niña, pero platica Em, teo, em, al y y, y <t Süperöl> Muy Deus… hmm. santo, pero si me puse como aimón, me puse como aimón, me puse como aimón, me como Hey tam, feblata, ¿quién llega a palta mi ¿Me Ya. Muy buenos, lemos ya con Jaime. ¿Qué salto más? Peo callar.